Miro desde donde inició el verdadero impulso, la ESMA está por encima, exponencial de 14 periodos, son 555 pips, bien trader, clase número 2 estábamos en el out jpy y estábamos viendo entonces los impulsos esto es lo que nosotros tenemos entonces que buscar podemos ver aquí la esma exponencial por debajo podemos verla que cuando hay una lateralización la esma se mete por en medio simple sencillo repitamos un poco de la clase anterior que aquí es muy brusco meterse son casi 45 semanas Solo el precio moviéndose en dos rangos. Entre este de aquí. Que es el más bajo. Y este de aquí. Yendo de arriba abajo. Sin casi ritmo. Y muy pocas veces. Como aquí por ejemplo. Aquí hubo momentum. Aquí en esta pequeña subida. si sí hubo momentum. Tres semanas subiendo 500 pips. O sea las velas están ahí trader. Las velas están ahí. Simplemente hay que observar. Nosotros. Creamos una estrategia para ver la gráfica, pero siempre tiene que haber una conciencia observando la gráfica, quitar el algoritmo y observar la gráfica. O sea, quitar la estrategia que uno cree que ha visto y simplemente observar la gráfica que nos ofrece en este caso el MetaTrader 4. Ya, o sea que usted utilice TradingView. Listo. Entonces, voy a ver este impulso. Esto es una masterclass, pero quiero que se la gocen de Feliz Navidad. <coughs> sí. Recuerden que también estamos profundizando en la comunidad ya con los fractales. Ya si usted quiere unirse, unirse a la comunidad, sí, que es bimestral, pues usted puede ver aquí abajo la información. Ya ahí lo vemos con el indicador de fractales y obviamente ya lo profundizamos mucho más. Listo. Entonces, este impulso, si yo me voy a diario... Y yo llego y pongo aquí, de aquí a acá, ahí están más de mil pips, más de mil pips. Son exactamente, con mi separador de periodos, uno, dos, se movió mil pips, mil pips, mil pips. Mientras que uno está perdiendo el tiempo aquí, tratando de operar aquí, buscando formas, buscando cosas que no vienen al caso y no entendemos simplemente lo básico del precio sino que nos distraemos con todas las estrategias que han salido, que muy pocas tienen que ver con la misma acción del precio institucional, pues nos metemos aquí, perdemos dinero, perdemos cuentas, mira por ejemplo aquí, todo este día casi lateralizado, aunque desde aquí empezó el impulso, desde esta zona de aquí, se va un poco y luego sube. Entonces, si es el 1% de tu cuenta, una cuenta de mil dólares, recordemos, el 1% de una cuenta de mil dólares son 10 dólares, 10 dólares, 10 dólares, digamos que acá arriesgué 10 dólares, 10 dólares por, digamos que hice un movimiento de, vamos pues a ver, de 800 pips, ya, ya arriesgué 10 dólares. Redondeémoslo. Entonces esto sería un total de que si yo saco el profit más o menos aquí de unos 800 pips, 80 dólares. 80 dólares. Es decir que me hice el 8% solo en este movimiento, el 8% de la cuenta de mi cuenta de mil dólares. Me he hecho el 8% en este trade. ¿Lo ves? Entonces, repito lo que dije en la clase anterior, no se gana por el lotaje, se gana por la expansión del precio. Si yo compro un producto barato y lo vendo más caro, gano esa diferencia, es algo natural, ¿cierto?, en cualquier negocio. Así funciona el trading, no sobreapalancándose y poniendo en error y en mucho peligro tu cuenta, no, sabiendo detectar dónde está el momentum. Y donde no entrar tan agresivo, tan confiado. De hecho, acá tantos pares que hay, podemos operar índices, Forex, ¿sí? Pero pues no se sabe filtrar, ¿listo? Entonces es importante esto. Si yo me voy atrás, es decir, acá mira, que hay una tendencia de diario, la voy a dibujar. Miren cómo vamos aquí desarrollando el precio. Dale like al video. Activa la campanita porque vamos a seguir subiendo clases. Yo, en este momento que no estoy de viaje, estoy grabando ahorita las clases. Listo, entonces las voy a subir todas tan, tan, tan, tan cuando se las envíe a mi editor y ahí ustedes la van a estar viendo. Cualquier duda o pregunta que se les van a generar, se unen aquí abajo al grupo en Facebook. Esto es totalmente gratuito. Y ahí pueden publicar sus análisis y hacer sus preguntas acerca de la clase. Pueden, vi esta clase o publican la clase y tengo esta duda. ¿Listo? Entonces, simplemente me voy detrás y fíjese ese impulso, retroceso, impulso. Si yo me voy aquí... Miro desde donde inició el verdadero impulso. La ESMA está por encima. Exponencial de 14 periodos. Son 555 pips. Vamos aquí entonces a diario. Y podemos ver que desde aquí. Todo esto es un mes cayendo. Un mes de 427 pips. Primer mes. Y segundo mes de... 300 pips. Dos meses, en dos meses, puedo trabajar todos estos pips a la baja. Sabiendo que tengo mi separador de periodos, sabiendo que cómo funciona toda la estructura, desde temporalidades mayores, de cómo se forman las velas japonesas dentro de mi, mi MetaTrader, dentro de mi mercado Forex, índices, cripto, sea lo que sea, para luego irme a menores e, y entender. Cómo ocurrió ese desarrollo del precio. Fíjese también este impulso, cómo esa ESMA exponencial va con mucha fuerza y va subiendo, subiendo, subiendo, subiendo en diario. ¿Cuántos pips se movió aquí en este impulso? 663 pips. Por eso es innecesario entrar en estos puntos de aquí que lateralizan, por eso la ESMA está en el medio. Ya lo hemos visto también en la temporalidad mayor que hay también. Y aquí está por debajo. Haz back Testing pone en práctica dudas o preguntas aquí abajo. Te envío un abrazo. Muchos éxitos en tu trading. Recuerda que también te puedes unir al canal en Telegram. Y bueno, nos vemos en la próxima clase, Trader.